En el Valle del Fin se encontraba a dos chicos de aproximadamente 18 años y una chica de la misma edad, uno era un pelinegro ojos negros, este es Naruto Uchiha Uzumaki, hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, y nieto de Madara Uchiha su atuendo consiste, en una armadura marrón con numerosas placas de metal, formando guardias de protección a lo largo de su pecho, la cintura, los hombros y los muslos. Esta ropa bajo la armadura era una camisa de manga larga del añil con un manto largo hasta la rodilla, pantalones, bocas de puntera abierta, guantes. También llevaba el protector de frente de su aldea en una cinta para la cabeza añil, pero esto fue descartado tras su deserción. Durante la batalla, que a menudo lleva a su abanico de guerra naranja marrón que tenía una larga cadena de negro corriendo hacia él que frente al se encuentran sus dos hermanos Menma y Mito, pero ellos ya hacían sin vida en el suelo con un agujero en forma de puño en su pecho. La Cuarta Guerra Mundial Ninja, acabó no hace mucho, con Naruto y sus hermanos combatiendo contra Madara Uchiha y posteriormente contra Kaguya Otsutsuki, Naruto actualmente es el ninja más poderoso que el mundo ninja haya visto, siendo que superó el poder del sabio de los seis caminos, e incluso estaría al nivel de Kaguya si no fuera porque no tiene el Jūbi y el Rinne Ringan, tampoco tiene ese chakra inmenso que tiene Kaguya y el Jūbi. Naruto, es actualmente la reencarnación de Indra Otsutsuki y Asura Otsutsuki. Naruto a pesar de ser alguien frío y carente de emoción, por dentro tiene el corazón más puro y su aura era cálida y serena. Antes de pelear con sus hermanos Naruto dio a conocer sus intenciones las cuales eran matar a daimios de cada nación, y sin decir nada mató a los daimios ambiciosos de poder de cada nación, ya que sin ellos el ocaje tendría todo el poder para tomar decisiones, pero además de eso este planea llevarse consigo a los sus amigos ya que sabe que si los deja aquí tarde o temprano los buscarían nuevamente para ser las armas de las aldeas. A pesar de que Naruto ahora sea el Hinchuriki del Jurubi, pero no el Jurubi original, lo que pasó es que Kurama que es el nombre del Jurubi, obtuvo una décima cola por alguna razón, y con la muerte de Mito quien tenía la otra parte de Kurama, ahora Kurama tenía su chakra completo, siendo que ahora Kurama tiene casi el mismo chakra del Jurubi. Pero ahora mismo Naruto, está herido ya que pelear contra una diosa, un ninja que estaba al nivel de un dios, y sus hermanos le pasó factura, sus heridas eran muchas y la pérdida de sangre no ayuda, a pesar de que el factor curativo de Kurama ayuda no sería suficiente ya que la pérdida de sangre es mucha, este en un momento a otro callo de rodillas empezando a vomitar sangre, mientras que su visión se nubla poco a poco. Así es como moriré que ironía, pero bueno al menos me encontraré con mi familia, dijo pensando en Shisui, Itachi, Mikoto, Fugaku, Sasuke y Satsuki, ya que ellos murieron con Mikoto, Sasuke, Suki y Itachi muriendo en la guerra, mientras que Fugaku fue asesinado con el resto del clan Uchiha y Shisui se suicidó. Cachorro, fue todo un gusto ser tu amigo y compañero de batalla, dijo el gran Kitsune. Igual fue todo un gusto ser tu amigo y compañero Kurama, respondió Naruto, sonriendo por primera vez después de mucho tiempo. Luego de la despedida, Naruto cerró los ojos para nunca más abrirlos, pero antes este sello su cuerpo para que nadie pueda usar su cuerpo y ojos, ya que si alguien toma sus ojos, el caos se desatará en el mundo ninja nuevamente. Mientras que en un lugar que tenía todo el espacio blanco, se encontraba Naruto flotando en la nada, mientras que en su lado Kurama ya estaba dormido, «Zorro perezoso», fue el pensamiento de Naruto. «HMP no pude traer a Shukaku y los demás conmigo espero y no los traten como armas nuevamente», dijo Naruto suspirando. «Tranquilo cachorro, estarán bien además no creo que sean sellados tan fácilmente», dijo Kurama hablando con sus ojos aún cerrados. «Creo que tienes razón en cualquier caso que es este lugar y dónde estamos», dijo Naruto curioso. «¿Y crees que yo sé dónde estamos?». Gritó Kurama, haciendo que Naruto se tape los oídos. ¿Qué te pasa Porque qué gritas si no era necesario? Además estamos muy cerca por poco y revienta mi tímpano. Dijo Naruto molesto. ¿Entonces por qué preguntas cosas que no sé? Dijo Kurama, haciendo suspirar a Naruto ya que su compañero seguía haciendo un gruñón, dormilón y perezoso, pero toda conversación llegó a su final ya que una luz apareció delante de ellos de donde se mostraron a tres figuras, que sorprendió a Naruto y Kurama. Indra-sama, Agoromo-sama, Asura-sama, fue lo que dijo Naruto. Hola Naruto, respondieron los Utsutsuki. ¿Y qué es lo que hacen aquí y más importante dónde estamos y qué es este lugar? Pregunto curioso el pelinegro. Pues estamos en el limbo, un espacio entre el cielo y el infierno, y por qué estamos aquí pues los dioses nos mandaron aquí a darte una segunda oportunidad, ya que sufriste mucho desde tu infancia, así que como recompensa, por todo lo que viviste e hiciste en la guerra al salvar el mundo ninja los dioses te otorgaron una segunda oportunidad. Dijo a Goromo mientras que Naruto tenía su cara ensombrecida por su cabello, ya que a su mente le vino todo lo que pasó en su infancia, desde los maltratos palizas, el cómo lo olvidaron sus padres, del cómo se fue con los Uchiha, la masacre del clan Uchiha, la muerte de Fugaku, y posteriormente en la guerra la muerte de Mikoto, Sasuke, Satsuki, e Itachi. Bueno, ¿y cómo es eso de una segunda oportunidad? Preguntó Naruto, y el que le respondió fue Indra, el cual dijo. Pues renacerás en un nuevo mundo, pero no será el mundo ninja sino que otro mundo, pero el mundo que irás será al azar. Ya veo en ese caso acepto. Dijo Naruto haciendo sonreír a los presentes. Bueno pero antes de irte te daremos unos regalos, bueno por mi parte será darte el elemento oscuridad Tú descubrirás sus usos dijo Agoromo. Bueno yo te daré mi Mokutón y regeneración. Dijo Asura. Yo te daré la capacidad de usar todas las habilidades de los o Sharingan. Dijo Indra. Gracias por esto, y bueno, ¿qué hay de Kurama? Preguntó Naruto. El ira contigo, además, Kurama, tus hermanos, tomaron la decisión de unirse a ti, ya que si se quedan en el mundo ninja, tarde o temprano alguien volverá a usarlos como armas, y no quieren volver a ser usados como armas, y a ti, Naruto, te agradecen por haberlos ayudado y convertirse en su primer amigo. Dijo Agoromo, sorprendiendo a Kurama y Naruto. Espera, pero eso significa que. Así es serás el nuevo judí el Hubi no Kitsune. Dijo a Goromo para seguido toque a Kurama, y el chakra de los demás Bijulu ingrese al cuerpo de Kurama el cual empezó a brillar. Tiempo después, después de unas largas horas, el cambio finalizó, ahora Kurama, con el pelaje plateado, y con el doble de tamaño que tenía antes y sus diez colas ondeando de un lado a otro. Wow Kurama te ves muy bien, dijo Naruto sonriendo por su amigo peludo. Por supuesto que me veo bien, pues ahora estás delante del grandioso Jubi no Kitsune. Dijo con un tono orgulloso el ahora Jubi. Si sí, si sí, lo que digas, pero aún sigues siendo una bola de pelos, dijo Naruto, haciendo que una vena estilo a mí me aparezca en la cabeza del zorro. Cállate, Emo. Dijo Kurama, haciendo que Naruto tenga la misma vena y empiecen a pelear, para luego reír como locos, sacándole gotas de sudor a los tres hombres presentes. Coz coz coz, tosió falsamente a Goromo. En cualquier caso es hora Naruto, y por cierto la diosa de la muerte me dio esto. Dijo haciendo aparecer una guadaña demoníaca con un aura oscuro muy oscuro. ¿Y para qué es la guadaña? Pregunto Naruto. Pues me dijo cada que mates a alguien como Madara y los Akatsuki, la guadaña mandará sus almas con ella para que se divierta. Dijo Agorono, haciendo sonreír a Naruto ya que él tiene la actitud y sadismo de Indra. Bueno y qué hay de mi poder? Pregunto Naruto. De ello no te preocupes, renacerás con todos tus recuerdos y poderes actuales y con los que te dimos, ahora para romper el sello pues este se romperá cuando cumplas los 10 años y tendrás que entrenar para dominar todo tu poder y no será nada nada fácil, ¿ahora si sí estás listo? Pregunto a Goromo. No esperemos más andando. Dijo Naruto para que luego este sea rodeado por una luz dorada, y luego desaparezca junto con Kurama. Espero y seas feliz y consigas formar una familia, dijo Agorono, para luego desaparecer en partículas junto con Indra y Asura. Fin del prólogo. Aclaraciones del fic. Ahora Naruto renacerá en el mundo de High School de XD como un demonio, será el hijo de Ceuticus Gremori y Benelana Gremori, antes él y pues Naruto nacerá antes que Rías, será el mayor por unos minutos XDXD, XD, los gemelos Gremori. Uve Naruto no será pelirrojo seguirá siendo pelinegro, y pues la pareja de Naruto será elegir entre estas tres chicas las cuales son 1, Greifia Lucifuge. 2, Masaka, 3, Kuroka. Y pues esas serían elijan, una de las tres, o si no me de obligado a elegir yo la pareja así que, mencionen en los comentarios a cuál de las tres quieren como pareja de Naruto, ojo no hay harem. Y más tarde subo el siguiente car de Naruto, la reencarnación de Indra y Asura, y era olvidado y abandonado por sus padres, y no pude subirlo porque un pendejo se chocó con un poste de luz, el cual hizo dar corte, y pues la luz se fue.